¿Qué tal? Mi familia de cocinólogas y de cocinólogos me ha permitido coger este roll -up tan bonito en color cobre, o como dice el catálogo de plados, en Cooper, ¿eh? un acabado cobre, para hacer la tontería de ser un espadachín. Pero lo importante, lo que quería enseñaros era que de qué forma tan sencilla, si queréis, podéis hacer diferente esta pieza en vuestra cocina. Grifo, dosificador, fregadero y roll -up a juego para poder combinarlo y darle ese toque de cobre a vuestra cocina. Bien combinado con una veta bonita de encimera, puedes hacer que esta pieza sea una pieza súper llamativa. Ven acá. Sabes lo que hacemos con el roll-up, ¿no? Cuando terminamos. Lo enrollamos y así, a un movimiento, dentro de nuestro cajoncito. Cerramos y cerramos. Espero que hayáis cogido muchas ideas. Yo soy Daniel Colino. Te veo en el próximo vídeo. Adiós.